Les voy a contar lo que me pasó hace poco La historia del por qué soy un borracho y un loco Yo estaba enamorado de una linda mujer Alguien que en las noches me llenaba de placer Y decía que me amaba, que era muy especial Pero no me di cuenta que yo era otro igual Un amorío de esos que son muy pasajeros Que solo me buscaban por mi fama y dinero Pero no me di cuenta y me enamoré Le entregué mi todo y en nada y no me importaba nada, solo quería estar con mi princesa dama, llamarla en verdad como ella merecía, quería estar con ella y que solo fuera mía, pero con el tiempo se sintió el rechazo y un día de la nada se fue de mis brazos. Yo soy un sim. trago amargo que solo me dejó Cuando de la nada un día desapareció No quiso comprender que era una interesada Que me abandonó después de que ya no quedó nada Porque todo se lo di yo estaba obsesionado Quería que estuviera por siempre a mi lado Y me diera cariño como siempre lo hacía Y me recalcaba que ella solo sería mía Pero todo pasó y también se perdió Ese gran cariño que según por mí sí yo se fui al vacío y me dejó en un lío Por eso es que hoy en día yo nadie confío Me he vuelto tan loco, a veces tan demente Trato de parar pero no me siento fuerte Yo nunca pensé que el amar te dolería Yo no imaginé que obsesionarme me afectaría Yo hoy soy un simple borracho Un obsesionado por estar entre sus brazos Pero ella no vuelve y me siento mal No sé cómo hacerle para superar Superar... ¡Geee, gee, gee! ¡Sample, flips! ¡Amse de música! Mm. ¡El imparable!